En ocasiones nos enfocamos en las cosas irreales que solo tienen vida en nuestra mente, en nuestros sueños. Pero cuando se trata del amor, ¿qué esperamos realmente? ¿Qué buscamos? ¿Buscamos el verdadero amor en otra persona? ¿Y no nos tomamos un tiempo ¿Para recordar que el verdadero amor no se encuentra en otra persona? En primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 16, la palabra de Dios nos dice, Y vosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en dios y dios en él entonces podemos percibir que el verdadero amor lo podemos conseguir solo en dios porque él es amor y en Él ser humano que permanece en dios y dios en él es factible creer que el amor de dios es es lo suficientemente bueno para ser verdad, pero nada podría estar más lejos de esta verdad. Ya que en Primera de Juan en el mismo capítulo 4, versículo 9 al 10 nos dice, "En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El verdadero amor es verdadero, insuperable y está 100% disponible para ti, para mí y para todo aquel que en Él cree. Porque Dios es amor, la Biblia lo dice en el versículo 8, capítulo 4, en primera de Juan. Entonces, el amor de Dios es diferente de cualquier otra cosa, de cualquier otra clase de amor que podamos creer que existe. ¿Y cómo lo podemos percibir? Pues por medio de la oración, cuando le alabamos, cuando vemos las maravillas de un nuevo amanecer, cuando cantan las aves, e incluso cuando pasamos por adversidades, Él nos demuestra su amor, ayudándonos a soportar cada prueba. Cada día nos podemos dar cuenta que no estamos solos en medio de las pruebas, en medio de las adversidades. Porque Jesús está contigo, está conmigo, está con todo aquel que le ha aceptado como su único Salvador y cree en Él. En Él conseguimos vivir confiados, porque tenemos la certeza de que no nos abandonará Seguro que te es posible sentirte agobiado Agobiada Con tantos hechos Sobre lo que significa Amar y ser amado Con múltiples recomendaciones En especial de cómo mantener una buena relación en pareja hasta cómo debes comportarte lo que debes callar para que tu matrimonio sea para siempre pero se puede percibir claramente que esos mensajes tienden a enfocarse en el amor condicional y egoísta un amor que puede resultar perjudicial en prisión, en esclavitud, en desengaño o en confusión. Entonces, ¿acaso es esto lo que Dios quiere para nosotros? No. Mantengamos siempre presente que el verdadero amor,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 No se enrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mis amados, Dios no quiere para nosotros un falso amor. No quiere para nosotros un amor que nos esclavice, que nos entristezca, que nos llene de amargura y dolor. Él quiere para nosotros ese amor perfecto, que se lleva todo lo malo y nos llena de paz. Aprendamos a amar como Dios nos ama. Aprendamos a permanecer en el amor, para que sea si el Señor perfeccionando el amor en nosotros. A ustedes, esposos, esposas, novios, novias, futuras parejas, recuerda lo que nos dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios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 tenemos que atesorar lo que nos dice en Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 4 al 7. Como había mencionado anteriormente, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita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 Investiga a Dios constantemente Esa es la mejor manera de conocerle De conocer su perfecto amor Ríndele pleitesía Lee su palabra Búscalo Llámalo Clama a Él Adórale en espíritu y verdad No olvides tener una conversación con Dios todos los días de tu vida Mientras puedas, por medio de la oración, pídele que te muestre cómo Él te ve. Tómate tu tiempo para escucharle y descansa en su presencia. Indudablemente Dios nos programó para hacer relaciones saludables, que fueran misericordiosas abnegadas y exentadas. Dios quiere que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Cuando optamos por respetarnos y valorarnos a nosotros mismos, elegimos honrar a Dios. Te invito a que tengas presente en todo momento Orar por las personas que te rodean, en especial por los que te causan algún mal. No olvides hacer el bien sin mirar a quién. Sirve a alguien con tu tiempo, con tus finanzas y con esos dones hermosos. Sé rápido para ayudar y perdonar y lento para responder mal y airarte. Que nuestro amado Padre, Señor Jesús, te bendiga grandemente y poderosamente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.